Escollazo. ¿Estoy bien ahí? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Tú sabes que tú estás. Tú estás preciosa para Ay, esta foto. Es que tú siempre sales bien en la foto. Ay, por fin, una foto familiar. Sí, ¿verdad? Qué lindo. Oye, desde nuestra boda no tenemos una foto familiar, mi amor. Sí. Estás perfecto, estás Ay, a mí bien. no me gusta cómo salgo en la foto. Ay, mi amor, tú eres fotogénica. No, tú eres fotogénica. No, tú, eres, tú, bueno, tú eres la que sales bien, mira, yo salgo como hinchado Tú sales así como el colaboroso. Pero que tú sabes, sí. sí. Ella, ella, ella, ella siempre sale bien en la foto. fotos. Pero yo no. Es para ver si puedes ayudarnos. Están buenísimos los dos. Ya estamos listos. Vamos a ponernos para la foto mirando hacia el frente y eh, nos sentamos, lo hacemos de pie. Okay. ¿Cómo lo hacemos? Eh, eh, bueno, lo quieren hacer de pie o sentado. Bueno, como tú quieres? ¿Sentado? De pie, ¿Sentado? De sentado. Okay. ¿Sentado? ¿De pie? podemos hacer de pie bueno. de bien, de ¿no? de también, ¿no? verdad? De ¿Sentado también? Ok, de pie. Entonces sí. vamos okay. a ver. Okay. Okay. Nos vamos mirando para acá. Ok, okay. nos no, sí, no. Una. Dale, sentado. Una. No, pero ah, sentado. No, no, pues entonces de pie No, no, pues. Bueno, pues las hacemos las dos. Vamos a hacer las dos. Vamos a hacer las dos. ¿Y la te ¿Y empezamos? Ok, empezamos? vamos a empezar de pie, vamos ¿De a pie? ver. Púntense de... a pegar. No, ¿Puedo no, no, empezar no, sentados? Sentado. ¿Senta? ¿Vamos okay. a sentarnos, Ale? Vamos, okay. sentamos aquí. Okay. ok, vamos. ¿Así? ¡Una, dos, digan chis! Okay. ¡Chis! Sí. ¡Ay no, la vecina! Pero... Mirna, ¿qué tú haces aquí? Bueno, Shula, yo venía a pedirte azúcar, ¿verdad? Pero parece mentira que tú tengas una fotógrafa cuando tú sabes que yo he cogido cursos y que yo me sé los trucos para tomarte la foto de arriba y que no te salgan los andos. Bueno, Mila, lo que pasa es que pues hoy queríamos una fotógrafa profesional. O sea, o sea, o, o sea, tú, tú estás diciendo que mis fotos no son profesionales. O sea... O sea, ¿tú estás diciendo que yo soy una batata? Sí, no. sí, eso mismo, sí. No, no. Eh, sí, eso es lo que dijo. Dios ya, gracias. No, lo que yo estoy diciendo es que con las tuyas, pues yo salgo como, como un poquitito más gorda. Bueno, es que la cámara no miente. Si la cámara ve chicho... Si sí, salen. A, acá, estamos estamos listos, sí, vamos, estamos, a acomodarnos. Estamos de vamos, vamos a vamos vamos a de que ¿Dónde? estamos listo. No, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, Espera por aquí Yo espero que tú sepas lo que estás haciendo porque ya. yo, yo sé. Vamos, okay, eso, Amiguita, vamos a hacer te silencio, tengo, vamos a concentrarnos. No me puedo concentrar con listo? la vecina aquí, no me puedo ya. concentrar. Vamos ya. a ver vamos ¿no? es que lindo, lindo, lindo, Vamos derechito, derechito. a los vamos a con el ángulo no va a salir bien. Digan ¡chii! Mismo lo que yo mira, Chis, yo, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, Bien mira, mira, mira, mira, Quesito y jamón para foto Qué, qué, qué chipi. ¿no? Para mí, eso es sea, bien chipi. ¿eh? De, de, de verdad. Esto, esto, de verdad, mira, a mí me malo, da vergüenza esto, esto que le estén dando... Esto, esto los pero los déjame coger si a la fotógrafa no le está malo. Pero claro que sí. Ah, mala mía. Sí, lo da Oye, Sheo, están tomando fotos y no me llamaron a mí. ¿Qué? Espérate un momento. Mira, ya yo hasta lo dejo. ¡Qué ya no? clase de amigo! ¡Qué clase de amigo! ¡Hacerle ¿eh? eso! ¡Hacerle eso a, hacerle mí, eso o sea, a Milna! ¿eh? ¡Hacerle o sea, eso a Milna! ¿eh? Cuando Milna cogió una clase de fotografía en la universidad ¿eh? que me usó a mí de modelo. ¿Te acuerdas, Milna? Sí. Que te posees desnudo así. Me acuerdo, me acuerdo que no se vio nada ni con wide Angle. Mira, este, gracias, sí. vecino, gracias. Vamos sí. a seguir el shooting. Perdona la pero esto es una foto familiar, sí. así que permiso. No, no, vamos a comenzar. A mí, que no, pero ya. Parente, ah, ah, parente, sí. salen los puntos. Dios, cheo, va. Estamos en el vecino, culo. está bueno ya. Quédense aquí, Está bonito, yo no sé que no estoy en el medio, yo sé. Pues ahora mismo necesito que te me quedes aquí a Se me puede sentar me aquí. Salgo, esto, vamos salgo. rapidito, vamos, sí. que estamos disperados. Sí, sí, dale, ahora. O sea, chis, vamos, Chico, el Sí. sí. Está pasando aquí? Que hay un carro mami. ahí al frente, un carro extraño al frente de la casa. El... Mami, mami, el, el, el carro que está al frente es de la fotógrafa. ¿Ella es mi mamá? Sí. Hola. sí. Hola. Hola. Ay, Dios mío. Ah, ¿Y para qué tiene.? ¿Para qué tienen un fotógrafo? Para que selle el techo. Bam, es, per, per, per, Meli. Meli. Mami, es, es que no, no nos están tomando una foto. Ah. Y una foto para qué? De, una foto de Meli y mía. Y no okay. quisieron que yo se la tomara porque dijeron que conmigo diz que salen gordos, pero la cámara no miente. Sí, porque es que está echado. Ay, Dios. ¿Sí? ¿Sí? Mi Mija, aguanta el pico porque está echando todo para atrás y para el frente. Ey, ey, es verdad, parece una langosta. La, te estás jaltando aquí. Me estoy saltando ¿y qué? Me estoy saltando. ¿Me gusta saltarme? O sea, la foto familiar va o no va? Sí. La foto familiar. Bueno, la, la foto familiar, porque Meli llamó a la fotógrafa para tomar una foto, nosotros dos. Qué feo. Nuestra foto Mel. familiar. Wow. Qué feo. O sea, que yo no soy familia. Triste, no, triste. Mami. Christy. mami ah, y qué yo soy. ¿Puedes? Ah, ah, yo soy una estranda. Es Dígame quién yo soy. Ay, Qué increíble. Si quieren, sí. aguanto la respiración y no les roban el oxígeno. Ay, no Qué triste. Tanto que yo te he aquí. Sí. Yo claro. que te doy techo en tu crisis porque esta casa es mía. Es tuya. Ajá, pero para la foto familiar, no. la mamá no es buena. Y las mamás siempre son buenas, de verdad. De verdad. Y se supone, dicen que los vecinos somos como familia y nosotros dos parece que no valemos nada. nada. O sea, yo no valgo ni un chavo no y no chelo tú no vales nada, nada. Y mira, y él tiene corazón y a él le duele. ¿Verdad que te duele? Ah, sí, me dolió. <risa> mami, mami, sí, sí. Ajá. si quieres puedes salir en la foto. ¿Qué? No, pero... pero porque, tato ¿qué? por Dios es que la foto es de nosotros dos, de nuestra familia. Además, ella no está vestida. Así, ¿Ah, ¿viste? ¿Qué? ¿Mena? yo ¿Qué? estoy Ahí, ya, ¿Eh? ya está, que sale, que, está, que ¿Sí? Sí, Eso es. Ya yo estoy vestida. Venga, ¿Ah? compra, bailó. Ay, Ay santo. Ya yo estoy vestida. Y, y quiero así, con el nene así. Bien ah, agajada. Ah, también, también Ajá. al lado del ah, okay. okay. nene. No, sí, no, no. Después de de composición, ¿Ve? debemos estar acá un sí, poquito por por favor, más parado. ¿no? Sí, oh, más... no, pues entonces, pues, pues, se, pues me acá, sí. se me quedan acá, se me quedan acá, entonces, ¿Va? entonces ¿Va? Eh, mí, Vami, vente tú ¿vami? para el otro ¿Va? lado, pues entonces. entonces. ¿Va? Ok, ok, ¿Va? ok, ok, ok, y, este, bueno, pues. ¿Qué? Bueno, Mira? ponte tú detrás de ella, ponte tú detrás de ella, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. ¿Yo detrás de ella? Detrás de ella, vamos. mira, mira, cuida con el chino. Ah, estabas ahí y no sentí nada. Okay, okay. Estamos aquí mirando el pajarito, mirando el pajarito. Pajarito. Yeah. No, no, no, no, Acá, acá, acá, ah, acá, ah, acá, ah, acá, ah, acá, yeah. acá okay. Vamos lindo, lindo, vamos sonriendo todos. Vamos, una, dos, tres. Meli, ríete, que vas a dañar la foto. Meli, ríete, Meli. Ríete, Meli. Tienes que sonreír, mami. Sí, vamos, ríe, vamos. Bueno, sonriendo. vamos. Una, dos y tres sonriendo. <risa> <risa> okay, no, sí, es sí, está. Ya, ya. Ya, un completo, sí. Miren qué linda Ajá. queda la foto. Ajá. Ah. Meli, ah, ah. Meli. No salió muy contenta. Meli, ¿no te reíste en la foto? ¿Quieres que quizás esta noche tú y yo podemos revelarla? aparte. ¿Sabes qué? El pajarito te lo ves tú solo hoy. ¡Oh! Ay, mamá. ¡Oh!